Los elfos oscuros son una raza misteriosa de la mitología nórdica, pero realmente son más familiares de lo que parecen, pues sus características y reinos se solapan con los de los enanos. Por ello, la diferencia entre los elfos de luz, o elfos a secas, y los enanos, es que los primeros corresponden tanto la gratitud como la ingratitud, mientras los segundos son traicioneros, ofreciéndote un regalo aparentemente grandioso que puede ser tu perdición.